Bueno, todo esto son, son pasos que vamos dando, a veces uno quisiera que las cosas avanzaran más rápido, pero bueno, todo tiene su tiempo, hay un conjunto de factores internos de cada país, eh, del conjunto de países que somos tan diversos, intereses, a veces malentendidos, etc. Pero lo más importante es, bueno, que aquí se está demostrando aquello que dijo Bolívar, si yo de la victoria a la constancia hoy hemos dado un paso pero muy muy muy importante ya lo comentaba Lula hemos acordado ya los mecanismos ¿no? de desregulación los mecanismos técnicos para para más para, para un tipo de comercio distinto, un complementario rumbo a la integración económica mira estamos sobre el mismo ámbito geopolítico es la única alternativa que nosotros tenemos entendámoslo, hay gente que todavía pudiéramos entenderlo, pudiéramos, pudiéramos no no tener todavía el grado de conciencia necesaria, para hay que abonarlo, fortalecerlo. Solo unidos nosotros, Brasil, Venezuela, Sudamérica, tendremos una patria grande. Podremos, poder, podremos este siglo, bueno, digamos, tramontar, por decirlo de esa manera, recuperar el tiempo perdido. Y que Perón dijo hace medio siglo casi, el siglo XXI nos conseguirá o unidos o dominados. Bueno, aquí estamos en el siglo XXI, todavía no estamos verdaderamente unidos y estamos dominados por el atraso, la miseria, eh, el imperialismo. Ahora, digamos ahora, el 2050, para no hablar del siglo XXI que pareciera muy lejos, el 2050, el 2030, 200 años de la muerte de Bolívar, nos tiene que conseguirnos unidos y solo unidos seremos libres y tendremos la patria. Yo lo he dicho de esta manera y lo repito aquí, en esta bella tierra del de Salvador. En Bahía, aquí en Brasil, aquí frente al Atlántico, a nuestro Atlántico Sur. <ríe> o la patria es una sola o no es patria. Presidente, el, gracias. Ba el balance que hace usted de es de el, de, de el trabajo que en Argentina. El, el balance ¿no? lo vamos a llegar allá, permíteme, no, porque son bastantes cosas, pero es un balance de así, grosso modo, altamente positivo en lo político, en lo económico, en lo social, en el todo. ¿Por